Esto es Lens Blur, el único podcast de cine al que jamás le dará saltar al intro, porque esa es la frase de la semana. Eso es lo que quieres escuchar. Get ready. Lights, camera, action, action. Esto es Lens Blur. Y porque no hay botón de saltar intro, porque no quiero that's imaginarme... That's <risa> nunca lo usarían. ¿no? Tendríamos no, las te métricas más altas de saltar intro. No, no, no no te preocupes, nunca Fíjate lo haría. Que esta, esta frase la sentí muy genérica, Raúl, como que no... ¿Qué pasó, Mario? Esta vez no le metiste así como... Tú eres el que siempre me apoya. <risa> <risa> Pero ahora no, dice. Sí, sí. Hay cosas bueno, indefendibles bueno. en esta vida, Raúl. <risa> oh, no, bueno. Ya les empieza, salúdale. Como Batfleck, Batfleck es indefendible. Exacto. Pero bueno, no nos vamos a meter en la misma discusión que tuvimos hoy por la tarde, porque Raúl todavía oh, no termina bueno, ¿eh? de, de, de desenojarse. El programa debería ser lo que hay en el backstage, tan ¿Dónde? bueno que está. Deberíamos ser bueno. un detrás de cámaras más bien. Exacto. Sí, pues. es, <risa> Exactamente. Mira, alguien sí le dio saltar intro, ya nos comentan aquí que no alcanzaban a escuchar. Uh. <risa> pero, pero no dice porque quisieran, más bien es porque no yes. llegaron a, a tiempo, no te preocupes. Eh, Oye, está. Esta... Sí, sí, sí. Estabas contándonos Raúl ¿no? Que, eh, que de acuerdo a un análisis eh, se, se, se habla de que Netflix podría perder muchísimos suscriptores sí, sí, sí. en el Reino Unido ya, ahorita que se van a eh, bajar de la plataforma varias series importantes ¿no? como Modern Family, como How I Met Your Mother, como Prison Break. Platícanos sí, sí. un poco sobre esto. Así es, bueno, entre ellos obviamente estamos aquí hablando, algunos ejemplos de los que tú dijiste, pues pertenecen a la casa Fox, la cual bien, ya sabemos que ya se llama Star, y pues ya tiene su propia plataforma. Lo que único que están haciendo es cumplir unos acuerdos que ya tenían de, pues obviamente de pasarlo a través de su servicio de streaming, se van a cumplir esos deadlines que tienen, bueno, más bien del servicio de streaming Netflix, eh, se cumplen esos deadlines y va ¿eh? o sea, se pasan esa plataforma y no va a haber otra forma de encontrarlo más que ahí. El mismo caso que nos pasó, por ejemplo, con Friends, ¿no? ¿Cuántos suscriptores no perdieron eh, Netflix por, por haber quitado Friends? bueno no quitado, Ni uno, no ni uno. No, no, no, no, no, no, no, no. Por favor, tampoco, por favor. Pues, ni uno, no. ni uno, y te voy a decir te voy a decir lo mismo que te dije cuando se fue Friends. Ver, no va a perder suscriptores, hombre, es Netflix, ¿qué va a andar perdiendo suscriptores? Nadie pero se suscribe por una serie, ¿Ves? nadie. Bueno, no, los, es no, que... no, no es lo que diga Miguel o lo que digan sus tres amigos de Facebook. Es los números reales de Netflix que perdió suscriptores cuando se bajó Friends de la plataforma. No, pero Netflix, que... Netflix no ha perdido suscriptores nunca. Por siempre ha ido a la alza, siempre ha ido a la pues, alza, claro que... Netflix se ha mantenido como hasta arriba, ¿no? Porque quiera que no, pues ya han sido muchos años en donde ha sido la plataforma que ha ofrecido todo, ¿no? Este... Pero ahorita en este momento, ¿no? Con, con varios casos que están pasando de que bajan las el contenido porque se van ya a la plataforma específica de tal Así canal, es. tal canal... O pues sea, tú crees que, que se lo sacan. Exacto. O sea, Miguel cree que se lo sacan de los. Así nomás. De donde quieren. Pero no. O sea, Digital I. Que es una empresa que se encarga justamente de esto. Quienes es contratado por Netflix. Calcula un estimado de 12% de pérdida de suscripciones. Claro que los números importan. Y ahí están. O sea, no lo están inventando. Los Miguel, no números no nomás. importan. Primero. Oh, díselo a segundo, Disney. Y segundo. Ah, no, bueno. O sea, a ver. Bueno, nunca tengas un negocio, Miguel. Entonces. <risa> no importa, ¿no? <risa> o sea. Netflix. La, ¿cuál es Mario, recuérdame el, cuál es el título de este programa sigue siendo Netflix el rey de Netflix, el... por Dile. supuesto que lo es, gracias por vernos nos vemos el próximo martes, bye <risa> Los programas de Miguel durarían cinco minutos. Tenía Mira, curiosidad Netflix si Alex lo... iba, iba a estar al tiro para meterla... Ya, estoy practicando toda la semana para meter bien los efectos de sonido. <risa> Netflix, Netflix tiene dos cosas que le juegan en contra. Eh, por un lado, Netflix fue el primer servicio eh, como de streaming, como tal, y por eso eh, amasó una gran, gran, gran, gran cantidad de suscriptores antes de que llegaran todos los demás a competir. Pero en los últimos años han entrado no uno ni dos, sino muchos. O sea, to todos los estudios, todas las cadenas ya quieren tener su propio servicio de streaming. Hay algunos que incluso nosotros aquí en México no tenemos, como Peacock, que es el de, el de NBC Universal. Eh, entonces, obviamente, el que haya más servicios de streaming significa que muchos de los contenidos que antes eh, solamente tenía Netflix, estos servicios ya se los quieren como eh, readueñar y quitarlos de allá, porque lo que quieren es que la gente vaya a su propio Así servicio. Es. Claro, pero tú acabas de decir algo muy importante y yo creo que eso no le juega en contra, todo lo contrario. Que fue el primero, básicamente que fue el primero y no, o sea, hoy en día quien tiene Netflix, la gran mayoría, obviamente no todos, porque hay quien lo contrató ayer o lo contrató el año pasado, pero quien tiene Netflix, la gran mayoría tiene varios años ya con Netflix y se ha vuelto un gasto eh, hormiga, un gasto residual, un gasto cotidiano, llamémoslo así. Hoy en día, contratar un nuevo servicio de streaming, si dices, ah, agregarle otros 200 pesos o otros 300 pesos a domiciliados a mi tarjeta, Pero ya lo no pones en una balanza, ya dices, mes. ok, cual quiero a lo mejor ya me gusta. No, ya me interesa no, no, más no es que justo es lo que... Que lo que trae Netflix. Justo es sí, lo que sí. te digo. O sea, la gran mayoría de personas, obviamente sí. Si tú eres, por ejemplo, fanático de Harry Potter así a muerte, pues necesitas tener HBO 100%, ¿no? Y si lo pones en una balanza y dices, mm, de tener HBO a tener Netflix si soy fanático de Harry Potter, pues tengo HBO. Pero a lo que me refiero es que la gran mayoría que nada más los tiene como por consumismo, por tener un servicio en donde ver películas sin, sin tener un, un, un, una sola serie o una sola película preferida, pues la mayoría tiene Netflix y ya lo tiene como un gasto cotidiano. Ya no es como que le duela pagar Netflix cada mes. Como sí si le puede doler agregarle un gasto extra de una nueva, de un nuevo servicio de streaming. Entonces, o dos o tres, porque puede que puedas tener dos, puede que tengas tres, pero ya cinco o seis empieza a doler, ¿no? Entonces, el hecho de que ya lo tengan de varios años y ya tengan el gasto como, pues no sé, como ir al súper al, al mes... Ya es como, ah, pues eso lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer o lo tengo que pagar porque lo tengo que pagar. Pues hace que mucha gente ya no lo cancele. Sí, pero... Puede ¿sabes? ser. Yo, yo estoy de acuerdo con, con Miguel, o sea, sí, es cierto, es como el streaming que llegó ya de hace mucho tiempo, y uno pues ya hace el gasto pues como por inercia, ¿no? Ya es en automático, sabes que vas a encontrar contenido nuevo a cada rato, variado... Pero no crees tú, bueno, no creen los tres que, que es en este mismo comentario que hiciste tú, Miguel, se devalúe ya el concepto de Netflix para efectos de calidad. O sea, ya la de, porque la demanda está muy alta en Disney Plus, en eh, en cuanto a calidad. O sea, ya te suben series como eh, de top, vaya. Y Netflix, este, ¿no creen ustedes que esté devaluándose en ese sentido? Yo creo que más bien eh, han, han diversificado tanto su contenido que tiene, siguen teniendo algunas cosas muy buenas, pero sí. también tienen muchas muy malas. Eh, aquí creo que lo están viendo un poco eh, desde un punto de vista más um, psicológico de, no, pues como ya lo tienen como un gasto, ya no les pesa tanto, pero tan, tanto sí le pesa a Netflix la entrada de, de, de, de diversos eh, ¿cómo se llama? competidores y esta pérdida o potencial pérdida de suscriptores que constantemente han estado subiendo sus precios mucho más que los otros. Entonces, sí, hoy ya Netflix tiene sí. eh, el problema de que ya no tiene todo el contenido, ya no está centralizado todo el contenido en ellos, y además necesitan subir sus precios para poder mantener sus este sus ingresos, y eso obviamente también les va a jugar en contra cuando tiene la gente eh, posibilidades... Eh, de Prime Video que cuesta eh, 99 pesos, de Apple TV o de Paramount que cuestan entre 70 y 80 pesos, eh, y, y Netflix cada vez sube más su suscripción y ya tenemos este, paquetes que creo que están en 299 pesos, cosas por el estilo. Sí, no, no. Entonces, claro, claro que, ni, claro que, afecta, Max, claro que es posible que pierdan Perfecto. suscriptores por esa razón. Sí, así es, ni HBO cuesta tanto, ¿eh? ¿Se acuerdan que era de nuestras preocupaciones que, que HBO más iba a costar como 300 y no 150? Correcto. Y si, hace, y si tú agarras eh, ciertos eh, descuentos, ya te salen 50% con que no canceles tu, tu suscripción, o sea, 75 pesos al mes. Y todas no, estas no, vienen ya con la posibilidad de que lo veas cuatro, sí. cuatro personas simultáneamente, Exactamente. Netflix se lo manejan por paquetes, y ese que sí. sería como el básico en cualquier otra, es el que te cuesta más caro. Es el más caro, sí. Definitivamente le, le afecta en el sentido de que pierde tantito, ¿no? O sea, es como cuando el creador, el creador de Dr. Pepper creó Dr. Pepper y dijo en, en una entrevista, hace, o sea, en un periódico hace mil años, que si podía quitarle el 1% de clientela a Coca-Cola, con eso se daba por bien servido. Es lo mismo, o sea, Netflix puede perder ciertos suscriptores, un 12%, como dice Raúl, o lo que sea. Pero al final de cuentas, si yo llego con cualquiera de ustedes y les digo, oigan, este, vi una serie buenísima, así y así y así, ¿qué es lo primero que preguntan? ¿Está Netflix? Sí, si, se les antoja, si se les antoja, no pues es que es, este ahora sí que no hago como se llama en inglés, pero es posicionamiento de marca, o sea, al final de cuentas, a ver, tú dices refresco sí, de cola, reading. ¿y en qué piensas? Sí. En Coca-Cola, no sí, es por, sí. pues, o sea, por costumbre, por tradición, por lo que quieras, es lo mismo con Netflix, ¿se te antoja ver una película? No sé, estás sentado en tu casa y dices, ¡ay, se me antojó ver! El lobo de Wall Street. ¿Y dónde es el primer lugar donde la buscas? ¿Primero entras a Netflix? ¿El internet? No, no es cierto. No, es cierto. O sea, no ahí me parece es, dónde está. No, no, es cierto. Es, la, es pura inercia, o sea, lo que dices, ¿no? O sea, la clásica pregunta, ¿no? Está en Netflix, o sea, yo, yo también lo hago a cada rato, o sea, es la pregunta obligada, ¿no? Así como de. Pero claro. es porque es el que tienes, ¿no? No tanto porque es el único pues ¿tienes no? ¿tienes? no, o sea yo sí, yo es sí, yo sí escucho más la pregunta en dónde lo viste, o sea, don, en dónde Ándale. lo encuentro, ¿Neta? más que está en Netflix o sea, no. ah, sí, bueno. sí es muy común el estar en Netflix definitivamente y yo, yo no, no creo que nadie aquí está eh, diciendo que Netflix se vaya a ir como a la quiebra no, sin no, embargo, eh, sí yo creo que sí ha eh, caído un poco, ya no está en el estatus en el que estaba a lo mejor hace unos años bueno, está, es que no también respondiendo saber. un poco a la pregunta de Mario sobre la calidad eh, yo creo que la calidad no ha bajado, simplemente que ahora, eh, o sea, antes te daban cinco buenas series y un refrito, y ahora te dan cinco buenas series y veinte refritos. Pero las cinco no, buenas al series revés. ahí están. Bueno, bueno, no al revés. sino Adrián. más bien, creo que antes el modelo era tenemos el contenido de todos eh, aquí en Netflix. Y conforme eh, vieron el potencial que había de que hubiera más competencia. Netflix cambió su modelo a, a generar ellos contenido y entonces antes eran, eh, por decirte un número, estoy eh, obviamente inventando, mil series y películas eh, de otros estudios y dos series originales de Netflix. Ahorita Netflix lo que quiere es hacer más series originales porque obviamente ya no tiene esas mil eh, claro, series pero, y películas o, pero, de otros lados. O sea, esas dos, bueno, tú, tú, tú dijiste solo dos, yo dije cinco. O sea, antes eran 80.000 series de otros estudios y cinco series originales muy buenas, de altísima calidad, como House of Cards, como Orange Is the New Black, que fueron de las primeras. Sí, sí. Y ahora son esas mismas cinco series de gran calidad, tipo la serie de papel, The Witcher, este, Ozark, Dark, y 20.000 series o películas de otros estudios y 30.000 series originales que no valen un peso. Pero sí, las o sea, porque ahora ya tienen buenas, que llenar esos hoyos con series originales así también. Es. O sea, así tienen es, que darle a, de, tener algo para todo público de series originales. Exactamente. A, claro, claro. A ver, entonces, pero ah. las cinco series Ajá. de gran calidad ahí siguen. Sí. Pero, no, es que es justamente lo que... Pues de eso se trata, ¿no? Justamente de debatir. Solamente hagamos rápido un reencuentro de, sobre todo para comparar, ¿no? De ver si es cierto que sigue siendo la misma calidad. Tenemos por lo, por lo menos eh, cinco series que, que son consideradas fundadoras de Netflix, que es gracias a las que la mayoría de las personas eh, se empezaron a, a conectar o por lo menos posicionaron la marca, ¿no? Tú acabas de decir Orange is the New Black, Arrested Development, una, una comedia. Eh, eh, Bojack Horseman, que es una serie animada la primera que ellos hicieron, Black Mirror y House of Cards, esta última es la razón por la cual yo eh, empecé con Netflix, porque dije, ¿dónde la veo? esa fue la primera uh -huh. que me llamó la atención de. yo igual, de Netflix. A, con a ti yo ya tenía de. Netflix cuando salió House of Cards, tú ya la tenías ah, mira. o sea, llegó aquí Netflix a México es que, es que Netflix empezó muchos Exacto, años antes después. de House of Cards, como siete años antes y aquí en México llegó sí. como un par de años antes de que salieran ya las series originales. Así es, así es. Eso sí. O sea, no, bueno, este o sea, sí claro. O sea, por ejemplo, yo también me acuerdo que yo ya tenía Netflix. Eh, no sé si antes de que saliera House of Cards, pero antes de ver House of Cards. Sí. Pero no lo usaba. Veía Netflix una vez cada tres meses porque yo nunca he sido de ver la misma película varias veces, a menos que sea una de mis favoritas. Y fue cuando vi House of Cards, por recomendaciones y demás, que me empecé a meter al catálogo de Netflix. Terminé de ver House of Cards y fue como de, ¿y ahora qué veo? Y inmediatamente después vi Orange de is the New Black, o sea, por el buen sabor que me eso, dejó. ¿no? Sí, claro, claro por claro. el buen sabor que me dejó House of Cards. Y es que, ¿saben qué siento yo? ¿Qué pasa? O sea, tenemos por un lado las la series y películas originales de Netflix, ¿no? El contenido original de ellos, que sí, o sea, a pesar del pasar del tiempo, tratan de de mantener la originalidad, por así decirlo, para diversos géneros, ¿no? Comedia, terror, este, drama, etcétera. Pero si uno se pone a ver el catálogo que ofrecen de otros estudios, así, están cayendo, según yo, en el error, ¿no? Como la, esta especie de biblioteca de contenido para, para ver, este, que, que puedes encontrar desde la película de arte más bizarra hasta la cosa más ridícula de serie de televisión, por ejemplo. Entonces yo no es sé verdad. qué también bueno, le hace a Netflix eso. esa, no, esa pues Netflix es en variedad, que... ¿no? Como decíamos. O sea, que yo... puedas encontrar todo, literal. Sí, o sea, yo creo que es bueno no. en el sentido de que eh, justo necesitan tener la mayor cantidad de suscriptores posibles, y sabemos que no todos tienen los mismos gustos, ¿no? Entonces mientras más cosas tengas, eh, o sea, tú puedes tener todo ahí, pero y si a mí no me gusta la película más bizarra, pues yo no la voy a ver, pero tengo todo lo demás, ¿no? Exacto. Eh, o sea, yo, yo creo que eso lo juega en, en su favor. El problema es que mucho de ese contenido, pues lo ha ido perdiendo eh, eh, por los otros servicios de streaming, que pues obviamente siendo los dueños del contenido, pues lo quieren para... para claro, ellos mismos. claro. Claro, pero es que volvemos a lo que yo decía en un principio. Eh, o sea, hay, hay bombazos o, o, o producciones que sí son, vaya, un, un basic, digamos, y que sí puede ser que jalen suscriptores de una plataforma a otro a otra como el ejemplo que puse, ¿no? Harry Potter o, como ustedes dicen, Friends, este, alguna que otra serie así, nivel Friends, The Office, eh, sagas tipo Harry Potter como El Señor de los Anillos o Game of Thrones en series, que sí puede ser que tenga una, un fandom tan eh, arraigado para decir, la necesito en mi vida, aunque la haya visto 700 veces. Pero el consumidor promedio que tiene, o sea, que, que, que tiene un servicio de streaming para ver cosas nuevas y cosas, no, no quiere ver lo mismo siempre, ¿sabes? O sea, si te gusta mucho X película, no la vas a ver 50 veces en el año, por más que te guste mucho. La mayoría de la gente no es así, por lo menos... sabe? Tú de no es así, pero no sabemos realmente... Necesitaríamos hacer un estudio para no, saber realmente si no la mayoría importa. de la gente es así o no. Y no te digo una película que vayas a ver 50 veces en el año, pero esas como series de confort, si sí hay gente que las ve una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Por eso, o sea, te digo, hay series o películas que sí son basics, que sí, o sea, son muy, muy, muy famosas y muy queridas, pero salvo esas o sea, la, en general y lo pueden decir ustedes, no es que lo diga yo porque yo soy así ustedes pueden decir, que... esta película la podría ver mil veces en mi vida, pero ¿cuántas veces la han visto en el año? ¿cuántas veces se han sentado a decir, la voy a ver hoy, ¿sabes? dos, tres no es como que consuman la, el mismo contenido todo el tiempo, siempre estamos buscando contenido nuevo y contenido nuevo y series nuevas y, y yo creo dentro de, de, de todo, que, que Netflix sigue siendo el que más contenido original ofrece. Exacto, eso sí, totalmente. Mm. Incluso sus estrategias, por ejemplo, de que acabas una serie, inmediatamente te dice, si te gustó, pues puedes ver esto, esto, ¿no? O sea, te empieza a poner... Y te sigue te recomendando cosas opciones, originales, ¿no? originales. sí o sea, pero el, el, problema, problema, el catálogo de Netflix, sí. puede ser que de las 20 que te muestre, 15 no te interesen. Pero con que te interesen 5 ya te ya tuvo ahí de semana, es, que, ¿sabes? es que más bien es el es el que más bien genera más contenido original no, no no solo el que lo tiene sino el que lo va generando porque la ventaja que tienen por ejemplo HBO eh, que tiene todo el contenido de Warner Brothers Disney que tiene todo, todo el contenido de Disney de Fox etcétera es que ellos tienen contenido original pero que han eh, producido eh, de, desde décadas atrás Netflix, pues todo su contenido original lo está produciendo actualmente, sí. ¿no? O sea, lo, lo tiene es. que fabricar ahorita porque no tiene todo ese... Claro, eso historia, me parece, no me refiero, por supuesto. Así es. De hecho, entonces, apenas está consolidando sus, sus estudios, Alex. Aún no tiene estudios como tal. Bueno, Así y el no problema también financiero que le pasa a Netflix Así es eso, ¿no? O sea, pues que, que, es. que tienen que invertir masivamente en producciones eh, originales. Así es. No, pero es. ahorita que comentabas tú, Miguel, eso, esa cosa, ¿no? De que siempre estamos buscando contenido nuevo. Yo estaba haciendo ya mi berrinche, ¿no? Este, porque quitaron este, los caballeros del Zodíaco, ¿no? Que la bajaron de la plataforma. Eh, tuvo estos dos años, ¿no? De, de contrato, pues, de, para tener los derechos de transmisión. Por eso la bajaron, ¿no? Por, porque expiró. Este, sí. Eh, al principio hice es mi berrinche, pero ahorita escuchando lo que comentabas tú, Miguel, es interesante porque se me puso a pensar. Bueno, pues sí, soy muy fan, ¿no? Y este, sé que la puedo tener ya dentro del tiempo, pero realmente, o sea, tu pregunta que decías, ¿cuántas veces la, la ves este, al año? Preguntabas, creo, a la semana, no sé. Ajá. Este, pero, pero realmente no, o sea, la, la, acudo allá, pues, cuando me... ¿Te acuerdas eh, o mi... algo? ¿O ¿no? quieres poner tus videos en Facebook? Cuando sí. me acuerdo, sí, pero, <risa> pero realmente es cierto lo que dice Miguel, o sea, estamos buscando contenido nuevo Exacto. todo el tiempo. Ay, yo, pensé, yo pensé que, es que tú sí, sí despeías a los caballeros. de Yo también. Los, una tras otra, tras otra. <risa> no. pues es que, no o sea, es, es lo que te digo. Por ejemplo, y, y, y perdón que sea redundante con este ejemplo, pero pues es que lo tengo fresco porque justo la acabo de ponerme a ver la 1 y la dos Harry Potter, eh, alguna película de Marvel, o varias... Eh, Interstellar, Back to the Future, son esas películas que podría ver 700 millones de veces, y aún así, pues las veo una, tal vez dos veces en el año, y ya, exagerado, ¿sabes? Yo, tal vez como tú dices, tal vez no todos son como yo, pero, pues Mario, por ejemplo, me acaba de confirmar mi teoría, y yo creo que es algo general, por más que te guste algo, no puedes verlo 50 veces en 54 semanas del año, entonces... Al final de cuentas, la tendencia es buscar contenido original. Tan es así que Netflix te libera 20 producciones al mes, de las cuales tres pueden ser muy buenas y 17 no tan buenas. Pero, al final de cuentas, te libera mucho contenido y tú lo pruebas buscando algo nuevo. Puede que después digas, ching, esta no me gustó, esta sí está muy mala, pero lo pruebas por, por buscar algo nuevo, ¿no? O sea, no sé... Me, me acuerdo de la película que salió de la roca con Gal Gadot y. Sí, Red, Red Notice, ¿no? Uh, ajá, este... I I Cofi, Cofi, ¿no? el de Deadpool, ajá, el... Ryan, sí, Ryan Reynolds. Reynolds. Ryan Reynolds. Sí. Y la verdad es que la película está súper X, está palomera para un domingo en la tarde que no tienes nada que hacer, pero fue una de las más vistas de la plataforma porque. Y ya tiene secuela confirmada, sí, sí. tiene un buen elenco y, y, uh -huh. este, y al final de cuentas, pues. Un contenido nuevo en un domingo por la tarde que no tienes nada que hacer, pues te lo echas, no hay problema, ¿no? Sí, sí. Y para mí Netflix es, es el que más contenido original te da. Sí, sí, sí. Nuevo, Recordemos nuevo. que Netflix extrae una película por semana, o los que no lo saben. Algunas más son. Ah, yo no que sabía otra, ese pero dato. sí Sí, sí. Netflix, eso es lo que prometió y lo sigue cumpliendo. También sí, sí. también puede variar eh, por mercado, ¿no? O sea, puede ser que algo algunas cosas le afecten a nivel eh, global y otras a nivel local. Me refiero a que. Hay series originales de Netflix que son originales de Netflix porque Netflix compró los derechos de esa serie, claro. pero realmente no es una serie que produjo Netflix. Eh, sí, ejemplo, eh, Better Call Saul, que es una serie es. Que, que produce un estudio en Estados Unidos, eh, creo que la produce Sony, la, la distribuye en Estados Unidos un canal de televisión que se llama AMC, y para su distribución... En, nuestra, en nuestro mercado, Netflix compra esos derechos y entonces la, la marketea como serie original de Netflix. Pero no en todos sí. los mercados, esa es una serie original de Netflix. No, entonces, sí, también que... Bueno, sí, también, también eso tiene que ver. O sea, por ejemplo, producciones como The Crown o You. Es lo que te iba a decir, The Crown, eh, You. Ver Narcos, Consuelo. no sé si Narcos también, ¿no? la, no, la primera sí es producida por Netflix. Narcos pero México, sí ¿la 1 o la 1 también? también? o sea, También, la, la, de Colombia, ah, vale, también. Vale. la de Colombia Y Lucifer también, también se la compraron a Warner. Lucifer bueno, y Ju se las compraron a Warner, sí, sí. The Crown la hace Sony para Netflix, pero la hace Sony, que sí. eso es algo que ha tenido mucho que hacer Netflix, como dijo Raúl hace rato, que no apenas están formando sus estudios, sí. pues han tenido que comprar producciones o comprar eh, o colaborar entre estudios para poder sacar algunas producciones, ¿no? Sí, y les conviene a todos, ¿no? Como tal. Un poquito de las... Dinos, o di di di no, o sea, yo nada más iba a decir que entonces, sí. o sea, eh, realmente series que realmente ha producido Netflix no son tantas a lo mejor, puede ser, o sea, y las que yo recuerdo, así que son efectivamente eh, los más grandes títulos que ha tenido Netflix, pues House of Cards, eh, Orange is the New Black, y uno de los principales para mi gusto... Eh, y que creo que también para el gusto de mucha gente Stranger Things ¿no? Sí, así, y, sí. y algo que pasa con Stranger Things que creo que también le juega un poquito en contra a veces a la plataforma, es que esa serie sigue esta como eh, tipo moda eh, o tendencia últimamente de que las series ya no salen cada año, las temporadas, sino que ya se tardan año y medio dos años en producirlas y entonces una Stranger Things que se estrenó hace creo que seis años, una cosa así sí, sí. va apenas a empezar a, a 17, transmitir su, su cuarta temporada ¿no? entonces el hecho de que haya tanta espera entre una temporada y otra también puede hacer que, eh, que en ese lapso pues no, no retenga tanto suscriptor suscriptores Sí, pero, pero volvemos a lo mismo también o sea te, te ofrecen tanta vari variedad este, que en esos lapsos de tiempo no de dos años, año y medio dos años de, de, tarde, de lapso de tiempo de estreno de nueva temporada pues... Pues, Saku es otra serie, ¿no? O sea, Ozark, Orange is the New Black, este... Entonces, no se te hace tan... Ay, es que ya quiero ver esta serie otra vez, o sea, ya no es como cuando ve las veíamos en, en la tele, ¿no? En, la en las épocas de 24, o así, este... O sea, ya es como diferente en ese sentido, la espera ya no es así como Ajá. desesperante, ¿no? Así Bueno, es, así es. bueno... O sea, yo, yo sí dice. difiero un poquito porque no tanto el desesperante, yo creo que ahí entra una, una estrategia muy importante que es que antes uno veía una serie en la televisión, pero veía una y la veías un capítulo a la semana y era como de, bueno, ya acabó, apagabas la tele o le cambiabas de canal y ya. Netflix aprovechó mucho esto que dijo Raúl hace rato de que termine el capítulo y te pone, porque viste esto? Te recomendamos sí. esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, como dice Mario, terminas de ver una serie y, y empiezas otra, y la terminas y empiezas otra, y entonces ya no consumes una, consumes cinco, seis, siete series, y quizá la espera se vuelve un poco menor, pero a la vez no, Mario, o sea, yo sí soy de los que termino de ver una serie, estoy hypeado una semana, dos... Pero si la serie tarda año y medio en salir... O sea, hoy en día a mí ya se me olvidó qué pasó en la última temporada de Stranger Things. Tendría que volver a ver las otras tres temporadas para cuando salga <risa> la cuarta. Porque ya no me acuerdo ni qué pasa en Stranger Things. Lo mismo, por ejemplo, con The Crown. The Crown, que ahorita es un tema un poco excepcional por lo de la pandemia, ¿no? Se retrasaron muchas, muchas claro, producciones. Que... Stranger Things se retrasó por pandemia, si no me equivoco. Sí. Pero, este... Pero por ejemplo, ahorita de Crown, no me acuerdo qué pasó en la última temporada. Tendría que volver a ver la última temporada de The Crown para ponerme el corriente. Porque ya sí, ni sí. me acuerdo. Exacto. Eso también, eso, también, eso también puede llegar a, a pasar. Más bien, entonces creo que habría que preguntarnos si Netflix sigue siendo el rey del streaming, pero ¿en cuanto a qué? ¿En cuanto a que siga dominando el mercado? ¿O en cuanto a que siga teniendo las series de mayor calidad? ¿O en cuanto a que siga sí. ofreciendo más variedad de contenido? Hay como diferentes... este aspectos, no o sé, sea, yo creo que las series de mejor calidad ya no las tiene Netflix. O sea, yo creo que sí o sea, sigue teniendo algunas buenas, a ver, sigue teniendo algunas uh -huh. muy buenas, pero sí, pero otros servicios tienen otras que también son muy o, buenas. O sí que también te caes para abajo, ¿no? Pero a ver, por ejemplo, o sea, tenemos ese ejemplo que tú dices. Ahorita hablábamos de Stranger Things, por ejemplo, que es la máxima representante de lo que se le conoce como la etapa de consolidación de Netflix, en donde ya si no tenías Netflix eras un imbécil o pues estabas en perdido, ¿no? En la miseria. Total. ¿No? Porque no te enterabas qué pasaba en la tele. Y tú decías, útale, yo tengo tele, no he visto nada de eso. No, es que no está en la tele, están en, en streaming, ¿no? Estamos hablando de Stranger Things, una serie que se llama Fra Gracie Frankie, que hasta ganó premios. Eh, Leo no la ha no la mencionado, pero es de tus favoritas. La casa de papel también se considera como de la gran constelación de Netflix, sobre todo en este caso haciendo producciones europeas. Eh, bueno, trayéndolos al mercado latino Y a varias cosas así lo Mundiales, diría yo, eh, mundiales sí, sí, sí, Ahora mismo. con el juego del calamar y demás Exactamente, eso ya proporciona después eh, Y junto con Dark, ¿no? Que es una producción alemana, la primera producción O sea, es la serie más importante de la historia de Alemania ¿No? O sea, y eso, por qué? Porque estuvo al final en Netflix Y no se diga Narcos, que es una producción colombiana Si no me acuerdo, o sea Eh o se producen bueno o se hacen nada más en Colombia pero también tengo que tiene mucho que ver la, se, o sea o sea que la además de Betty y la fea sí, Colombia sí, sí, también se grabó, tiene se grabó completamente <ríe> en Colombia totalmente <ríe> exactamente sí. entonces estamos hablando de producciones que son para el mundo no otra de las uh -huh. consideradas que tiene Netflix ahora vamos a decir ya que a partir de estos últimos años tú lo acabas de decir Alex no crees que Netflix sigue siendo el rey con todo eso pero qué pasó con el juego de calamar por ejemplo fue una tendencia, a pesar de que ninguno de nosotros es nuestra favorita y la amamos, fue una tendencia mundial, internacional, como nunca se había visto. Sí, Así, definitivamente. De o sea, de esto, ¿no? Por, no, por, pero que, por eso yo te decía, yo creo que ya no son los que te ofrecen las series de mayor calidad, pero eso no quiere decir que no te siga, o sea, ¿tú que tú no sigan que es estando hasta arriba, o sea, porque es que yo justo, como ahí, dices, el juego ahí, del calamar. Tú dijiste, Calamá, algo, tú dijiste no, algo muy importante, Alex. Quizá ya no te ofrece las series las series de mayor calidad en cuanto a presupuesto, nivel de producción pero yo creo que sigue siendo el rey en cuanto a lo que es tendencia lo que es trendy, ¿sabes? por lo mismo de que está tan bien posicionado, o sea, lo que yo dije al principio pues, posicionamiento de marca Netflix te saca élite y aunque para mí es una basura fue tendencia, mundial sí, sí, sí todo el sí, mundo sí. hablaba de élite no, te hasta la madre es juego, de rebelde te saca el sí. juego del calamar y aunque la, la mayoría de la gente no es tan, eh, pues, ¿cómo decirlo? Ves una producción coreana y no te llama la atención luego, luego. Sí, ¿no? No, no. no, no, no sé cómo explicar o qué término usar, pero no, no es pero, como que digas, ¡Ay, una producción coreana, hay que verla! Pues no. Sí, sí, sí. Y el juego sí, del calamar fue tendencia mundial, ¿no? no es que si saca... era cultura general, no entendías memes, si no veías el juego de calamar, ¿no? ¿Qué me pasó saca... a mí? Ajá, te Yo saca no este... memes. Sex Education, que es una producción Exacto. británica, si no me equivoco. Sí, sí, sí, británica. Y también fue Tendencia. Te sí. saca Dark, que es alemana, y fue Tendencia. Te saca Narcos, que es colombiana, y, y, y es Tendencia. Sí, sí, sí. Bueno, Cobra Kai la hizo YouTube, ¿no? En principio, y se la Así compraron. es, esa es compra de YouTube, así es, es verdad. capítulo sí, de yo, Dama yo, también. Yo, yo quiero entender el el es, de de eh, dama, a lo que sí. te refieres tú, Alex, cuando dices las series de calidad... Pues estamos acostumbrados, ¿no? O sea, incluso cuando buscamos, eh, curioseamos en línea ¿no? y vemos listados de las mejores series de todos los tiempos, este, estamos acostumbrados ¿no? a asociar ciertos ciertos nombres nada más que la mayoría de las veces tienen que ver con cierta industria, ¿no? o sea, por ejemplo, eh, la, la, la industria gringa o la industria... Este, de las grandes de los grandes estudios no HBO con Game of Thrones por ejemplo eh, pero o sea si sí, el contenido el, en cuanto a contenido en este sentido Netflix pues sí está como más internacionalizado a diferencia de, de HBO de no y sobre todo o sea por course. ejemplo ahora que fue en HBO la reunión de Harry Potter por ejemplo hay a quien le gustó, hay a quien no, pero no fue tan tendencia como El Juego del Calamar o Élite. Y es Harry Potter. Y yo, yo no que siento sí, que haya sorprendió. sido tendencia como otras producciones. Ha tenido, ha tenido, yo creo que, eh, evolu bueno, evolucionar o cambiar Netflix su forma de hacer las cosas para mantenerse ahí, ¿no? O sea, puede ser que, como decíamos, o sea, a lo mejor ya las producciones no son las más reconocidas por el, el presupuesto, por la, el la calidad como decíamos o por lo, lo genial de las historias incluso por las premiaciones pero eh, como dices son, siguen siendo las que las que se vuelven tendencia eh, hace ¿Y, unas y semanas eso, apenas eso le puede ser a favor eh sí no, no o sea te pueden te, ser opciones puedes... que por ejemplo el, el, el Game of Thrones lo hemos dicho Alex y yo muchas veces en este programa que nos cuesta mucho verla o sea nos cuesta mucho empezarla y, y darle seguimiento porque es una serie no tan fácil de digerir en cambio Netflix con producciones más sencillas mucho más fáciles de digerir para todo público es con lo que logra mantenerse siendo tendencia precisamente por eso porque alcanza mayor público porque son producciones que quizá su historia es más simple su historia es a veces hasta tonta su producción puede ser de menor eh, presupuesto pero no te abruma tanto no necesitas pensar tanto a la hora de consumirlo y la mayoría de la gente es lo que busca, pasar un rato y desconectarse de la realidad sí, dos horas o sea, por, y, por y eso ser decía, feliz. ¿no? O sea, ha cambiado para, en, en ese sentido y eso obviamente juega a su favor en cuestión económica, a lo mejor en cuestión de, de reputación, no tanto eh, en el sentido de que yo sí creo que ahorita si le preguntas a, a las personas eh, cuál es el servicio o el, el, el canal que asocian más con con series buenas o series de calidad, ya no es tanto eh, Netflix. O sea, yo, yo pienso que antes era como, pensabas en una serie original de Netflix y pensabas en automático, este tiene que ser una super serie de, de super gran calidad. Y ahorita ya ya no, ya no necesariamente. Puede ser una serie eh, tendencia, puede ser una serie de moda, puede ser la, la serie más vista, pero ya no lo asocias no tanto el nombre de Netflix Ay. original con que sea una Ay, al gran tico, serie. Tú eres fan de Luis Mi, no manches. Sí, o sea, es, que es el primero es ver también qué prioriza cada, cada compañía no o sea por ejemplo si piensas en HBO pues priorizan la producción no o sea por eso tienen gran, grandes producciones en HBO o sea, este Game of Thrones es el claro ejemplo de ellos no este Chernobyl incluso no aunque es miniserie, una gran producción este, sí, sí. Netflix pues prioriza tener como mayor variedad no porque saben que no pueden mandar una serie con ese presupuesto, porque se puede volver tediosa, este, entre otras cosas, es, tienen que ser como más ágiles en su mercado, en ese sentido. ¿no? no. Bueno, pero no, Mario, y aparte. Tienen Kingdom, tienen Vikings, bueno, ellos también producen parte de Vikings, tienen Valhalla o. Luis, Luis Miguel, Luis Miguel, que tú dices, no. uno sí es muy buena la serie, para sí, empezar. No, no. O sea, pues sí, sigue teniendo no series bastante sí. buenas, pero además le pasa lo mismo que hablábamos hace rato. Luis Miguel es una serie producida por Telemundo, creo. Y Netflix compra los derechos para, para marketearla aquí en México como una serie eh, original de Netflix. O sea, ¿no se lo atribuye a Netflix el éxito? Pues no, se lo atribuyo a la que la serie, es muy buena. Ah, vale. Se lo atribuyo a que Luis Miguel no, tuvo pero... una vida tan interesante se <risa> que se, se los, me va a hacer una gran serie. No, pues pero, sí. por ejemplo, ahí, o sea... <risa> ¡Ay! Se me fue un poquito el concepto que iba a decir. Pero, o sea, el hecho de que... A, depende a quién le preguntes, porque dices... Yo creo que si ahorita la mayoría de la gente le preguntas, este, ya no ya no piensa en Netflix. Yo creo que sí, ¿eh? O sea, no, si, eh. Tú, si, tú, si tú le preguntas a, a cualquier persona, cruzando en la calle, oye, ¿cuál crees que es el servicio de streaming que hace mejor series? Yo creo que por el, el, el... O sea, lo primero que le viene a la mente, yo creo que sí es Netflix. Y si acaso, yo creo que le hace sombra a Disney. Puede que esté bien o no. Puede que, que sus argumentos o su razón por la que lo primero que le viene a la mente sea Netflix, no sea porque realmente el nivel de producción sea el mejor. Pero yo creo que si tú le preguntas a mil personas, yo creo que sí la mayoría te dice Netflix. y Pero depende de donde preguntes, ¿eh? o sea, también... bueno o sea, es, es que eso depende sí, de muchas cosas realmente, o sea, a, la apreciación de las una, personas... Una... Si te vas a un aula de la Facultad de Cinematografía de la UNAM, pues sí, seguramente no te van a decir Netflix, pero ya. No te van a decir el streaming, es una máquina de la nicho. No, ¿quién sabe? yo? Porque Netflix, o sea, lo que decíamos hace rato sí tiene mucha mayor variedad en el sentido de que te ofrecen desde películas de arte así como, incluso bizarras así, este. Y o sea, Disney Plus, yo entiendo que es un Digo, sí tiene grandísimas producciones, este, muy taquilleras y lo, y lo que gustan y mandan, pero es un rubro como mucho más específico. Exacto, ¿no? es, o sea, Netflix produce su propio anime, produce sus propias sí. eh, telenovelas coreanas, telenovelas chilenas y no sé de dónde. O sea, A ver, pero yo hablé, no para este ejemplo yo hablé exclusivamente de que, de que asociaras Netflix Originals con gran calidad. Y no, no, no, supongo que no me vas a decir que, las te que estas telenovelas coreanas las asocias no, con. No, la no. Sí no, no, no, ahí sí no, ahí sí no. Pues Pero... es, que es lo que te Ajá. digo, depende a quién le preguntes, porque alguien que haya visto el juego del calamar y que le haya volado la cabeza, Mega, o sea, no. que neta sí, sí. haya terminado de ver la serie diciendo, wow, Es la mejor serie que viene el año, pues igual y te va a decir. Pues sí, es la mejor serie que viene el año, tienen mucha calidad. O sea, sí, sí o sea, pero hay, creo que hay una películas. diferencia entre lo que más disfrutas y lo que, y lo que te gusta más, a que puedas, eh, como, tener como. Mmm, que puedas diferenciar o que puedas eh, hacer un análisis un poquito más en profundidad y decir, ok, esto es lo que a mí me gustó más, lo que se me hizo lo mejor. Sin embargo, eh, sí puedo reconocer que esta otra serie está mejor producida o, o, eh, o algo por el estilo. Te pongo un estilo? ejemplo. Uh -huh. O sea, a mí, eh, Ozark me está gustando muchísimo. Y está muy bien hecha, está muy bien escrita, está muy bien producida. Sin embargo, eh, te podría decir que Succession en HBO está todavía mejor producida. Y puede haber alguien a, que, a quien no que le parezca la mejor que existe, pero que, pero que a lo mejor te pueda decir, pero de todas formas hay otras que están mejor producidas. O puede ser que tú, Mario, me digas, es que esta película de arte que produjo Netflix está muy, está muy buena, House, ¿no? es muy interesante, muy es buenísima, pero a lo mejor este, si te metes como un poquito a ver la la producción, el presupuesto, como lo que le metieron a, a algo, a, tú mismo, aunque no te guste, me vas a poder decir, pues, ¿sabes que La serie de Loki es un, es otro nivel en cuanto a, a lo que invirtieron en esa serie o a la, o a la calidad que le, sí. le dieron Pero ahí yo creo que sí. ya es un poco subjetivo. ¿eh? Sí, creo que ya es. entra un poco tu definición de calidad. Es que por eso es justamente... De no, por eso es justa... No, no, no. O sea, una cosa es lo que te gusta y una cosa es lo que te aprecies y una cosa es lo que reconozcas como arte y otra cosa es que eh, objetivamente puedas discernir entre calidad y no calidad. O sea, por ejemplo, eh, saliéndonos un poco del cine, tú me vas a poder decir que um, un teléfono Android es, me es mejor porque te da estas características, este, tal, tal y tal y tal. Y es mejor, porque los de iPhone son muy caros y, y demás. Pero si te metes a ver la calidad, a lo mejor vas a poder ver que la calidad con la que está uno construido es mejor que la del otro. Oh, bueno. sí, a sí, eso voy sí. un poquito, un poquito eh, más con esto. No es tanto de apreciación, sino de análisis un poquito más objetivo, sin meternos tanto en lo que nos gusta y lo que no. Eh, o sea, no, pero pues. no deja de ser subjetivo porque, o sea, no todo mundo está buscando qué, qué es como mejor en el sentido de valor de producción, o sea sí, claro, seguramente habrá quien te diga eh, Loki, pues, pues sí, pero pues no es mi hit, ¿sabes? Sí, eso Y en cambio te pueden decir de, del, juego, del juego de calamar, por ejemplo no, pues es una chingonería porque vi ciertos elementos estéticos que, que incluso me recuerdan un poquito a, a, a Primera la... Primera grosería de Mario en el programa. A, a la <ríe> mecánica sí. de... Cole, de... Y eso es lo que, Increíble. Es lo que ellos piensan como calidad. Para ellos ese es su concepto. Sí, yo estoy totalmente toda la razón en, en ese en ese aspecto Mario. Eh, uh -huh. O sea, yo, yo sí me refiero específicamente hablando de que alguien se pusiera como a, a, a hacer un, como un análisis ya como tal. O sea, no tanto como irse por lo que ellos buscan o por lo que les gusta, sino como Alguien que no tiene ningún interés en una serie, yo por ejemplo, el juego del calamar, el del calamar que no me interesa para nada, que yo me ponga a verla y me ponga a analizar realmente la serie, si está bien escrita o si está bien... Eh, bien sí, esta, si o me sea, a, pero ahí, ahí entra, o sea, ya, ya es una pregunta, digamos, muy específica para ti que lo quieres analizar o para nosotros, que nos gusta analizar eso porque a eso nos dedicamos, pero, o sea... Volviendo a la pregunta inicial, que es si Netflix sigue siendo el rey, pues yo creo que la, o sea, la, la respuesta fácil o la respuesta superficial, sin meternos a analizar el nivel de producciones y demás, es que yo creo que sigue siendo el que el más consumido, al final de cuentas, ¿no? El como la Coca-Cola. Al final de cuentas, la Coca-Cola cada año cuesta más. Pinche coca de 600 ya cuesta 15 putos pesos, no me jodas. Ah, pero sigue sabiendo más rica que la Pepsi, pues. Pero sigue, pero, pero la sigues no, comprando no, no, y la cola. sigues consumiendo. Porque al final de cuentas, una coca bien fría es casi tan rica como una cerveza. Si no es. Que bueno, más. Miguel dice que Netflix sí sigue siendo el rey. ¿Tú qué dices, Raúl? Sí, yo también, a su manera. Es un rey cambiado, medio azotado, ¿no? Pero sí sigue siendo el rey. Ya no tenemos House of Cards, ok. Pero tenemos Sex Education, tenemos The Witcher, tenemos Hombre la Academy, o sea, te seguimos teniendo cosas que te mantienen enganchado, sí, está Succession en, en, en HBO, están Loki o cualquier otra serie Marvel en otro lado, pero Netflix a pesar, y, y eso con no contar con un estudio, ni respetos, nos sigue dando Don't Look Up, nos sigue dando El Irlandés, o sea, nos sigue dando cosas que al final solo puedes ver ahí, entonces para mí, claro que, que lo sigue siendo, no es lo mismo, pero sí ya. Y yo creo es que como cosas en la tercera para generación. todo público, ¿sabes? Sí, eso es también mis respetos. Porque ellos también lo... fueron los primeros en poner Netflix Kids, fueron los primeritos en implementar no, eso. Y tú lo dijiste, hacen su anime, meten sí, documentales. Sí, sí. Este... sí stand-ups, que le metieron mucho al stand-up. Le metieron le, mucho le, a le, metieron, de cocina. le metieron mucho al stand-up, es verdad, sí. no lo habíamos mencionado. Y los, los especiales de Netflix de stand-up... Son muy vistos, muy muy sí. vistos, al grado de que hay, o sea, entre comediantes hay, está la broma, ¿no? de ¿y para cuándo tu especial de Netflix? Porque o sea, casi casi <risa> eso les da como un, un, un estatus, ¿no? Un status, sí. ¿no? Ay, yo tengo especial en Netflix. Y tú sí, no? sí, sí y eso sí es el lo máximo que puede tal vez aspirar un comediante, ¿no? A nivel internacional. Mario, ¿tú Entonces, qué pues, ¿para piensas. Mí sí lo es. es el rey o no de... es el rey. Yo últimamente me, me he metido un poquito en, en HBO, en realidad que estoy viendo los Soprano, y pues me pongo a pensar en cosas de, de producción, este, y de historias originales de HBO. Este, pero sí considero que Netflix sigue siendo el radio, a pesar de que me hicieron que sea mi berrinche porque sacaron los Caballeros del zodiaco pero... <risa> no, sigue Dale, siendo con el caballos, por esta variedad que ofrece de, de contenido. Y, o sea, tú puedes acudir en cualquier momento a, a ver una película de arte, una serie de comedia, una película de terror, un documental que, que abundan en Netflix, ¿no? O sea, documentales deportivos, o este sea, de biopics también, así, ese tipo de cosas. Los animes, ¿no? Que, que también este, está... Es que una, una cultura, ¿no? Distinta, está sí. amplia la cartelera, ¿no? O sea, es, sí, sí sí. Eh, sí, sí, considero que Netflix sigue siendo... Y aparte, pues, creo creo que que nada más cosa. antes de que, de que des tu opinión, Alex, hemos hablado de, lo, de que el contenido original y de que es tendencia y que va a salir contenido... Pero aunque salga contenido cada mes, eh, porque yo, yo sí soy de los que cada mes en Twitter checa como, ¿qué va a subir Netflix este mes? ¿no? Sí, ya ves que lo, lo suben cada mes. Suben contenido nuevo cada mes. Y siempre suben películas viejitas que son buenas, ¿no? O sea, hay veces que dices, eh, quiero ver, pues no sé, otra vez, el Lobo de Wall Street, ¿no? O algo así. Y ahí hay... hay, hay, hay varias de esas películas que todavía están en Netflix, y si no están, al siguiente mes la vuelven a subir. Sí, en otro mes te la quitan, pero eh, también, aparte de todo el contenido original y todo, sigue teniendo muchas películas y series clásicas muy buenas. Sí. Por ejemplo, este mes van a subir Spider into the Spider-Verse, para que la veas, Alex, por fin. Ah, esa ya está en, ya está ¿Ah, en está? Disney. Bueno, ah, no sé en bueno. cuál está, pero ya, pero ya la vi. ¿Sí? El, la... Ah, bueno, no había visto. Eh, yo, yo lo que creo es que sí sigue siendo Netflix el rey En cuanto a todo lo que hemos mencionado ¿no? En cuanto a la variedad de contenidos Creo que sigue siendo indiscutiblemente el rey Porque tiene, ahora sí que es una mezcla de todo eh, Creo que sí sigue teniendo como a la mayor parte del mercado Aunque no creo que siga siendo un rey indiscutible Sí creo que está ahorita en una posición En la que en cualquier momento Cualquier otro de los streamings le da un codazo y lo tira o sea, yo, yo sí creo que su posición yo creo que como el, el rey creo que único que podría hacer eso es Disney el no, creo, no creo, no creo. De hecho, Disney ni siquiera se me hace tanto... O sea, Disney tiene eh, la ventaja de tener a todos los, los niños que quieren ver todas las películas de Disney, pero en cuanto a contenido realmente no suben tanto, ¿no? O sea, no, no hacen tantas series originales. Eh, por ejemplo, las de Mandalorian, lo de Boba Fett, pues, salen una vez al año. Las de, las de Marvel, pues se han salido tres o cuatro este año, pero no es como tan constante. Entonces, no sé si Disney, pero sí creo que eh, Pues cualquiera tiene la posibilidad de de repente arrancarle ese trono a a Netflix de tirarlo, incluso lo que mencionabas de los stand-up, ¿no? Antes era como indiscutible el, el, el si tú piensas en el especial de stand-up, pues como que Netflix es donde lo, donde lo buscarías, ¿no? Ahorita, artistas que tuvieron su especial en Netflix, ya su próximo especial va a salir en Prime Video o sea, ya, ya no es como Rálgame. exclusivo entonces yo sí pienso que sí sigue siendo el rey, pero eh, no, ¿Es está, no es un rey indiscutible y sí lo pueden tirar en cualquier momento Mm. Tal, para mí HBO Max tiene más chance de tomar ese trono Va muy bien, va muy cabrón ¿Sabes, a mí, a mí es. De hecho, cuando yo quiero ver una película Primero ¿Tú meto primero a, ver a HBO, HBO? Max que hay Antes que a que Netflix Es que también bueno. el, el factor deportes, ¿no? O sea, meter este deportes en automático te, sí, te genera suscriptores, ¿no? O sea, la Champions League este tan solo, ¿no? sí lo de Star, lo de Star Plus también ahí, este, digo perdón, lo de HBO ahí con, con la Champions, ahora con el Mundial de Clubes, eh, pues sí, sí jala, sobre todo la Champions obviamente, sí jala, pero no sé, o sea son nichos, son si vas a contratar un, un servicio de streaming Creo que por default el primero que contratas es Netflix y ya después ves qué más contratas. Sí, eso sí lo creo, eso sí. Pues coméntenos, que, díganos los, las personas que nos están escuchando en nuestras redes sociales eh, o, en, o en los videos de, de YouTube o en Facebook, coméntenos qué piensan ustedes. ¿Netflix es o no es el rey? Nada más no le hagan caso a nuestro amigo... Eh, Miguel aquí que nos comentó que el rey es Cuevana, eso, eso no, por favor. No, no, no. Eh, eh, eh, Cuevana es el Cristo, ah, o, o más mío, bien el, es, crack. el anticristo, es el anticristo de, de todos. Exacto. Es intocable. Este son. Sí. Que he de decir que al, a día de hoy, todavía hay producciones que las quieres ver y no están en ningún lado. Y siempre, siempre, la bonita Ahí. C con el número 3 te salva la vida. Épale. dando una clase a Miguel de qué es una cortinilla y para qué sirve. ves que no estudió. Ya podemos pasar con las noticias. ¿Alguien tiene algo más que agregar? Nada más te de la interrumpo Netflix? una vez, siempre después de la cortina. <ríe> <Sí. ríe> Tenemos algunas noticias de esta semana. Eh, estaba, estaba justo hablando con, con ustedes hace un rato sobre esta escena que sacaron que como adelanto de la película de Batman, que ya se estrena en un mes. Eh, y esta semana ¿no? trascendió un poquito que Matt Reeves eh, habló un poco de que no quiere que esta película tenga conexiones con el universo extendido de de DC porque no se quisiera sentir como comprometido con la agenda de, de alguien más que la de su visión del caballero oscuro. Creo que, creo que es un comentario muy acertado y que me da esperanzas para esta película el hecho de que no la quieran meter a fuerza en algo que haya sido un desastre desde el principio, no que sea desde bueno. cero y que sea su propia cosa, que no, que no la intenten bueno, meter bueno. después ni nada. Una cosa es que Matt Reeves no quiera otra cosa. Sí, o sea, acuerdo, hacer, me da, por eso dije, me da esperanza, <risa> no me da Obviamente, HBO quiere, digo, HBO, este, DC quiere hacerlo. Obviamente. Warner, sí quiere. Por eso digo, me da esperanza, no me da seguridad. Exacto, Warner <risa> le dice, qué tierno totalmente por lo menos me hace pensar que esta película que se va a estrenar la pudo hacer Matt Riffs como la quiso hacer sin eh, tenerle sí. que meter cosas a fuerza de Flash o de Aquaman o de cosas que a lo mejor no, no, no de hecho ver. él mismo dijo que leyó el guión de, de Ben Affleck que a pesar de que le pareció bueno pues sí sentía esa conexión obviamente que creo que hasta aparecían otros personajes de consolidados o ya puestos en el, en el DCCU y él no, o sea, él dijo no, ¿saben qué? esto va a ser desde cero, de hecho mi Batman va a ser un chavo, entonces ya desde ahí ya tuvo que pichar una idea completamente distinta y pues se eh, ganó a los productores y, y pudo seguir adelante eh, lo que sí me, me, me gusta mucho es una teoría que se está manejando que este Pattinson podía ser el, el Ben Affleck pero joven, eso me encantaría eso me encantaría Sí, sí, sí. Siempre te encantaría no, cuando, lo más chafa que pues, porque cuando, se les cuando, puede ocurrir. Cuando, cuando, cuando, no, cuando no, era flaco no. todavía, antes de ser Fatman. Sí, antes de que engordara. <risa> Tú también le vas a entrar, Mario. Antes, antes de, de que estar, cayera no, no, en la depresión no, y engordara masivamente. No, pero fíjate, todo por la llama, violencia. Me llama demasiado la atención esta de Batman. O sea, sí siento que el tono que, que, man, que vamos a ver en, en, en su estreno cuando vemos la película. Eh, eh, o sea, sí sí siento algo como muy diferente a lo que han venido haciendo por lo menos... Incluso Nolan, ¿eh? o sea, a mí me encantan las, las películas de Batman de Nolan, o sea, sí me gustan mucho, pero... Okay, man, te estoy viendo, ¿eh? O, o por momentos Alan. sentir demasiada formalidad, ¿saben? O sea, sí, sí muy no, es... No, que es es una formalidad. cosa diferente. Sí. Es, esto se ve que va a estar un poco... Que sí va a tener como mucho más eh, sí. más base en, en a lo mejor en los cómics y cosas previas... Eh, sí. De lo que hizo Nolan. Yo le tengo muchísima fe a esta película de Batman. Al principio, no tanto, ha ido como creciendo en mí la, la emoción por verla, sobre todo desde hace poquito que, que justo creo que Matt Reeves era el que hablaba de esto, eh, que van a hacer mucho énfasis en la parte de que Batman es el mejor detective del mundo o, o algo así, que es que es algo que sí. manejan mucho en los cómics, pero que no se ha explorado sí. tanto en las películas y que estos... Este, acertijos que vamos a ver por parte del de, acertijo, vale, de la redundancia, eh, va a tener que ver mucho con, con la actividad detectivesca de Batman y que, que pueda resolver estos estos crímenes. Suena, suena muy bien, la verdad es que yo sí estoy muy emocionado. Espero que no sea eso de que, de que sea el Batfleck de, de, joven, porque no, ah, no tendría no? lógica, no puede, no puede <risa> alguien engordar tanto a lo largo de su vida. Eh, es perfecto, pero, es perfecto. Pero obviamente no es, porque Matt Riff ya sabía decir que no tiene nada que ver con el DC. Por ahorita, pero por eso digo que DC le puede decir... No, sí, DC en cualquier momento puede arruinarlo todo, eso lo sabemos. Eso también <risa> es malo, pero no, lo van a hacer mejor. Quiero Oigan, venir. la semana pasada, uh, creo que a principios de la semana salió esta nota que me pareció um, interesante, rara. De, de que Peter Dinklage eh, habló sobre que mm, le pareció una tontería que Disney eh, que casteara a una actriz latina para interpretar a Blanca Nieves, que sabemos que es esta actriz eh, que, que apareció últimamente en West Side Story de Steven Spielberg, pero que al mismo tiempo siguieran haciendo la historia de unos eh, enanos que viven juntos. Seguro que vida? quieres tocar ese tema, nos pueden cancelar, ¿eh? Porque. Sí, espero que no nos cancelen, No quieres que me digo, empiece algo. a despotricar con Peter Dinklage. No, no, yo justamente te voy a también decir okay. del, del, eno del enojo que me causa esta controversia, entre comillas, de que dice eh, que, que, que siguen haciendo la misma historia retrógrada de unos enanos, no sé qué, y luego, luego salió Disney a decir, no, no se preocupen, ya no vamos a tener a siete enanos, van, vamos a poner a criaturas mágicas hechas con CGI para no eh, afectar a nadie, y yo digo, se me hace risible, la verdad, eh, uno, el enojo de este cuate que dice que son que, que siete enanos que viven juntos en una, en una cueva, que no es cierto. La película son siete enanos que trabajan juntos en una mina. Eh, se me hace, de, para empezar, este tema que ya hemos discutido, ¿no? Inclusividad, pero forzada, puesta a fuerzas, sin, sin, sin necesidad. O sea, Blancanieves, si, si se acuerdan de la película animada, incluso dice en el principio de la película que se llama Blancanieves porque es sumamente blanca porque tiene el pelo negro y porque tiene los labios rojos, ¿no? Entonces el, que, el hecho de que pongan a una, a una actriz latina nada más por querer eh, atender a todas las minorías y los grupos existentes en el mundo, pues no tiene mucho sentido porque entonces ya se pierde eh, esa característica que era pues, como intrínseca del personaje, ¿no? Tenía que ser una, una mujer blanca y, y no va a ser. Y no es que tenga yo nada, nada en contra de, de una actriz latina, pero entonces este, este no es el personaje para una actriz latina. Y luego el hecho de que quiten a los siete enanos para poner criaturas mágicas, para no hacer enojar a nadie, eh, se me hace todavía peor, ¿no? O sea, es Blancanieves sí. y los siete enanos y ya va, no va a ser ni Blancanieves, ni va a haber siete enanos. Mi duda es, ¿para qué diablos van a hacer la película de Blancanieves entonces? ¿Por qué no hacen una nueva historia de una princesa latina con criaturas mágicas que no sea Blancanieves? O sea, es nada más como colgarse del nombre para hacer mucho dinero, pero meterle toda esta inclusividad Exacto. forzada... Que no, que no tienen mucha lógica, que no no estabas ofendiendo a nadie realmente, y entonces ya cambias todo, pero sigue llamándose Blancanieves. Se me hace a mí una tontería. No, no. no, es que Disney, no, dile algo original y se queda con cara de, ¿cómo? A ver, este, no, no te entiendo, ¿no? Te dice no Vaya, te no no tengo nada que refutar de Alex. <risa> <risa> no, es no acuerdo, Diablos, eh. es que Diablos no, lo hice o sea, mal sobre todo yo, yo me haciendo? quedo yo me quedo con algo oye tan, tan, tan, ¿qué te pasa qué dijo ¿Qué dije? no qué dijiste tú en tan mal ¿Yo? concepto tiene, tiene mi, mi opinión que dice diablos algo dije mal no dije, lo hice mal porque el chiste del programa es discutir pero ah, sí, sí. este no yo yo lo, lo que rescataría o lo que, lo que remarcaría así es el hecho de que no ofendía a nadie o sea el el hecho de que de que exista la inclusión es porque alguien se ofendía porque no lo incluían, básicamente. Sí, o sea. no. Que ay, es que hay pocas mujeres este, protagonistas, bueno, pues vamos a dar protagonismo. Es que hay muchos negros en roles secundarios, bueno, vamos a darle protagónicos a los negros. Ay, ah, es que este Mulan tiene que ser este más apegada a la realidad porque insulta las bueno, tú que te ofendiste porque tu cultura asiática está ofendida, vamos a darte la razón. Pero aquí eran siete enanos que trabajaban, eh, como cualquier enano en el mundo trabaja, o sea, no, no, era, no era esclavo, ni era negrero, ni era... O sea, simple y sencillamente eran siete enanos que tenían un trabajo. Sí, y eso. si acaso lo que podría decir, oye, pues es que uno era tonto, uno era dormilón... Pero, pero pues eran sus características, no insultaban claro, a nadie. Claro, sea, ya no vas ¿no? a poder poner un personaje tonto o dormilón, de, aunque no sea nano, pues es una tontería, ¿no? Exacto. Claro. No, pero pero bueno, aquí no, dilo, aquí no insultaba no. ni excluía a nadie, simplemente eran siete personas con enanismo que tenían un trabajo y eh, encontraban a una mujer y le daban cuidado, ¿no? O sea, o le prestaban su casa o su cama, no sé. No. No cuidado porque ella cocinaba y la limpiaba, ¿te acuerdas? O sea, ella les daba. Bueno, argumentaban esto, que ella los trataba como niños, ¿no? Pero. Así. Vaya, es. Yo, o sea, mi, mi punto es no, me, no voy a pretender que yo sé lo que piensan o lo que sienten la, las personas enanas porque pues, yo no soy una uno de ellos. A lo mejor algún motivo tendrán por el cual la, la historia de Blancanieves les parece eh, ofensiva o retrógrada. No, a ver, no sé. No, Espérame, Alex, pero no sé. Es que Peter Dingle no, bueno, él, él lo que le ofende es eso que quiten a los enanos, o sea, él dice... No, él dijo, no, Raúl, él dijo que le parecía eh, terrible que castearan por un lado a una actriz latina, pero por otro lado siguieran contando la historia retrógrada de los siete enanos que viven juntos en una cueva. Eso es lo que dijo. Ah, vale, vale. Yo creí que era más Entonces, porque quitaban el... Enano. Por eso es que luego, luego Disney salió a decir, no, no, no, vamos a quitar a los enanos y vamos a poner otras criaturas. Eh, eso que es lo que está eh, mal. Eh, ya, y se me fue un poco la idea de lo que estaba... Eh, <risa> De lo que estaba diciendo. Eh, ah, sí, que decía no, pues que... No, que no ofende a nadie. O sea, que al sí, no, final... O sea, que, que, bueno, no, te, no, que te digo, no voy a pretender yo saber lo que piensan, lo que sienten las personas enanas eh, o, o las personas que a lo mejor pudieron haberse ofendido por la historia de Blancanieves. A lo mejor alguna razón tendrán. Pero de nuevo, si Disney lo que quiere es quedar bien con todo el mundo, haz otra historia. O sea, haz otra historia de una de un personaje que en este caso sí es un personaje latino haz una historia de unas criaturas mágicas que, que no o sea que no tiene relación o sea la historia de Blancanieves y los siete enanos es una o sea si la si ya la vas a hacer de Blancanieves pues hazla como era y no eh, no quieras cambiarlo todo para quedar bien con los demás Mejoras otra película original y ya ahora sabes también algo que nadie dice y que yo siento que eso podría ser más no ofensivo porque sería caer en lo mismo pero sería, uy, uy, podría uy. ser más criticable a ver, a ver, si, si, vas a, si vas a castear a una persona, a una mujer latina, para un papel de Blancanieves, oye, pues también existen mujeres latinas blancas, o sea, yo tenía compañeras en la escuela que eran más blancas que la leche y tenían ojos azules y eran latinas porque eran mexicanas, o sea, también existen, no por, o sea, si vas a castear a alguien latino, sí. no, no tiene que ser la típica persona morocha de cabello negro chino y con este traje típico de un país. Wow, eso, no eso, es no un es, eso es un estereotipo latino de de Hollywood. Blancanieves. Eh, o sea, sí, no, o sea, al final, al, o sea, al final lo que, lo que creo que quieren latino, hacer, lo que este, creo que quieren hacer es no castar a alguien blanco por no porque justamente pues dice, o sea, el latino al final eh, en general es un no, no, no es o el sea, estereotipo, es un estereotipo que no, podría ser el latino ser más al final. El general de, de la gente latinoamericana no es la persona súper blanca con ojos verdes. Sí existen, pero no es como el general. Entonces, si, si lo que quieren es meter a una persona latina para promover la inclusión, pues no van a meter a una persona latina eh, güera y de ojos verdes, porque pues entonces se pierde ese propósito, si es que había un propósito Es que el propósito es, si lo, en, no debería de existir desde un principio. No, o, está, o sea, si tú, de tú, tú depende de a dónde te vayas, pero tú, o sea, obviamente si te vas a la Sierra Madre de Oaxaca y eso lo interpretas como latino es muy diferente a si te vas a Polanco y eso lo interpretas como latino pero al final de cuentas ambos son latinos Sí, eso sí, y, y agárrense uh, con La Sirenita, eh de por sí también ya empezó así fuerte sí. Sí, no, no. A ver, En el caso de La Sirenita yo creo que es un poco diferente porque eh, el personaje de Ariel en la caricatura que es pelirrojo, es pelirrojo nada más porque sí, o sea no hay una razón por la que tenga que ser pelirroja en el caso de Blancanieves, una de las características, y por la razón por la que se llama Blancanieves, es que es que era blanca. Entonces, como que sí, ahí sí siento yo más que, que no tiene sentido. En El caso, el que la sirenita no sea pelirroja, pues siento que da igual, porque el que fuera pelirroja no era una ca característica necesaria para su personaje. Es como maléfica. El que se llama maléfica, pues es porque era mala. Entonces, cuando hacen la película en la que resulta que en realidad era buena, pues es como un, una tontería, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama maléfica? Y su hija se llama Mal Igna. Y también es buena. <risa> es verdad. ¿En serio? No, no, no, no. Sí. La, la hija de Maléfica en descendiente se llama Mal. Y su segundo, oh, y su segundo nombre es Igna. Mal y es buena. Igna. En fin. Tiene Ay, buen corazón. No, sí. <risa> Nunca mueras, Disney. Nunca mueras. Qué horror, qué horror. Pero bueno, esa es, esa es, esa es la, la, la historia con los, con los siete. Tenemos a ver qué. ¿Qué pasa? Algún, día, años, ¿algún no? día deberíamos de atrevernos a hacer un programa debatiendo la inclusión en el cine. Puede ser un programa muy... Eso acelerado? es lo que estamos sí, haciendo. Un un último, el el último más es polémico el polémico de este... <risa> el último de Lens Flurece va a ser. creo que sí sería bueno un programa de eso. Sí, la inclusión forzosa, sí. eso sí. Totalmente. Ándale, la inclusión forzada, ¿no? Sería, inclusión yo creo buena, que podría ser ¿no? el programa pero... más polémico, ¿eh? Sí, o sí. sea, la, al final la inclusión es, es es algo bueno en el mundo, pero cuando es, eh, cuando se, sobre todo en el cine y las la series, cuando se hace de manera natural, ¿no? O sea, que el que sea todo forzado es lo que está mal, es lo que yo digo. Pues sí. es que ahí entra el debate, porque al final de cuentas eh, las minorías o los afectados te dirían no, pues el chiste es forzarlo para que se haga, ¿sabes? Entonces, no sé, ahí entraría pero el es que, debate. Bueno, sí, ahí está el debate, porque yo siento que no hay nadie afectado aquí, pero uh, Sí, no, no, pero pues, alguien te va a decir. va eh, o sea, que... a refutaría, ¿no? Los conceptos que debatamos, seguramente. Yo yo por eso apoyo la idea de hacer un programa de eso. Sería un buen programa que... para, para pelear sí. y debatir. Eh? Sí, totalmente. Ah, pues, sí. Los queremos Próxim mucho. Próximamente, próximamente. Sí, sí, sí. Eh, pues se acabó, se acabó el programa de hoy. Eh, muchas gracias por escucharnos. Eh, síganos en, las, en todas las plataformas de podcast estamos, entonces, en la que prefieran, escúchenos. Eh, tenemos los, los en vivos, los hacemos en Facebook y también subimos los videos a YouTube. Entonces, realmente no hay pretexto. Escúchenos, coméntenos, métanse a los debates para que también compartan, se hagan más, compartan, más interesantes compartan. y compártanlo también con sus, con sus conocidos amantes sí. del cine y la televisión. Y saludos a los que nos saludaron, Octavio, Rey, Sonia, sí, muchas a gracias. Todos, Miguel, a, a, a todos bien. quienes gracias. nos escuchan. Bye, bye. Cuídense mucho.